Cordial saludo. Hoy día la revista científica Signos Fónicos tiene el placer de presentarles publicaciones de interés del área de fonoaudiología. ¿Sabías que la fonoaudiología es una disciplina que se relaciona estrechamente con otras dentro del área de la salud? ¿Cómo podemos averiguarlo? Esto y mucho más lo podemos encontrar en nuestra revista científica. Y hoy hablaremos de un artículo que tiene por nombre Fonoaudiología Vista desde la ortodoncia. Este artículo fue realizado por los fonoaudiólogos Joandris Rodríguez Brito, Olga Patricia Porras Albarracín y fue publicado en la revista de investigación en el 2015. El objetivo principal de esta investigación es conocer cuál es la perspectiva de los ortogoncistas de la ciudad de San José de Cúcuta sobre el trabajo interdisciplinar con el fonaudiólogo en la rehabilitación de la motricidad orofacial a través de la terapia miofusional. Entonces, la investigación se desarrolló por medio de un estudio observacional, descriptivo y de cohorte transversal que tuvo un como población objeto los ortodoncistas de la ciudad de San José de Cúcuta. Las mediciones principales fueron experiencia laboral, consideración de la fonoaudiología en el trabajo interdisciplinar, realización de remisiones, motivos de remisión y nivel de satisfacción. En cuanto a los resultados, se obtuvo una muestra de 25 ortodoncistas con una tasa de respuesta del 100%. El 80% de estos considera que es importante el trabajo interdisciplinar con el fonoaudiólogo. Asimismo, el 76% considera que el lenguaje es el área encargada de la rehabilitación de los pacientes. En cuanto al número de remisiones que realizan al fonoaudiólogo, solo el 28% afirmó remitir siempre a sus pacientes. Se estableció también que entre las causas más comunes de remisiones se encuentran la deglución atípica, la interposición lingual, las dislalias y problemas del lenguaje con un 60%. Así pues, el 80% de la población se encuentra muy de acuerdo con trabajar con el fonoaudiólogo y el 100% de los encuestados refieren que los casos con residuas se deben a la falta de acompañamiento fonoaudiológico En cuanto al análisis y discusión, los ortogoncistas que elaboran en Cúcuta actualmente en afirmar que el trabajo interdisciplinar con el fonoaudiólogo facilitaría el abordaje de los usuarios principalmente en la reintegración de sus funciones orales. Y como conclusión, tenemos que aunque el ortodoncista percibe que es importante contar con el fonoaudiólogo en el proceso de rehabilitación de sus pacientes, no son claros los alcances diagnósticos y terapéuticos que este profesional puede aportar. Para más información de este y otros artículos, los puedes, la puedes conseguir en nuestra revista científica Signos Fónicos de la Universidad de Pamplona y aquí se encuentra el enlace en el cual puedes ingresar a la página de la revista. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba cien, revista científica Signos Fónicos, en Twitter como arroba signos fónicos en Facebook como Revista Científica Signos Fónicos y en YouTube como Revista Científica Signos Fónicos. Muchas gracias por su atención prestada. ¡Feliz día!